Ahora sí estamos en vivo, compañeros Juan Hernández y Marta Quiñones. Gracias a ambos por estar en esta edición de A la Clara con Claridad. Eh, decíamos que Juan Hernández está teniendo problemas con su conexión a internet. En caso de que desaparezca y aparezca, pues Marta y yo nos quedamos aquí con ustedes. Eh, Juan Hernández está de, de bateador emergente, como le comentaba, eh, Rafael Acevedo no puede estar aquí con nosotros esta noche, así que Juan Hernández y yo moderaremos el, el espacio. Y la invitada de esta noche es Marta Quiñones, ella es economista eh, y es profesora de ciencias sociales en la UPS de Arecibo, también es columnista en los distintos medios, en Claridad también, eh, así que gracias por, por aceptar la invitación para hablar aquí un ratito. Gracias a ustedes por invitarme. Esperamos con placerlos. Bueno, entonces el tema que nos, de lo que vamos a hablar esta noche eh, es sobre el salario mínimo y, y desempleo aquí en, en la isla. Eh, recientemente se han estado debatiendo en la legislatura unos proyectos o unas, unas medidas. Tengo entendido que precisamente hoy el Senado aprobó un segundo informe eh, que ya previamente había aprobado la Cámara. Eso para... Eh, establecer una medida de lo que sería el salario mínimo eh, a partir de, del primero de enero del 2022, sería 8.50 lo que se está, pro, se está proponiendo. Y a mí me gustaría eh, comenzar esta, esta, este conversatorio preguntándote, Marta, ¿qué, ¿qué significaría para el fondo general, para el erario, eh, un aumento de a, a 850 que es lo que lo que entiendo que está como llegando a más consenso se ha hablado también de que sea escalonado que haya tres fases de, de ese aumento de salario eh, comenzando por 850 a partir de enero qué significaría eso para el fondo general para el fondo general el proyecto de ley no lo afecta porque los empleados públicos no están incluidos en ese aumento pero sí van a recibir un poco más de impuestos porque esos 50 centavos pagan impuestos, o sea que no es tan poco que se queden sin pagar. Y teniendo, bueno, como me dicen, no no son los empleados públicos, Esto, ¿esta medida sería para los empleados públicos, es lo que cobijaría? Eh. No, son para los empleados privados. Zaragoza está haciendo un proyecto adicional para que incluya a los empleados públicos. Por lo tanto, la Junta de Control Fiscal se quiere meter pero en este proyecto no se puede meter porque es para los empleados en general, o sea, para los demás patronos. Cuando salga el proyecto de la de, de Zaragoza para los empleados públicos, pues entonces sería diferente. ¿Por qué no se incluyeron a los empleados públicos? Porque la mayoría de los empleados públicos tienen unos beneficios laborales que no tienen los empleados privados. Para los empleados privados, la ley de... La reforma laboral le quitó la mayoría de sus beneficios y a los empleados públicos también, pero tienen una, una serie de beneficios que no tienen los empleados privados y entonces por eso es que se retrasó la entrada de los empleados públicos. Zaragoza lo que pretende ahora es que, lo, que, que se le haga justicia también, porque muchos empleados públicos que están recibiendo el salario mínimo y algunos hasta por debajo del salario mínimo. Sí, que yo estuve buscando por ahí hay, hay alguna de las pocas estadísticas que hay en el país que dice que hay un eh, 21.9% de, de, de la fuerza salariadas que está recibiendo menos del eh, de, de 9 dólares eh, como salario mínimo. ¿Eso, eso es correcto? Esa, esa estadística. Sí, eso depende porque, por ejemplo, hay este lo, los números que tiró la Junta de Planificación para decir este más o menos cuánto es el salario que hay por regiones en Puerto Rico, la mayoría de las regiones su salario está sobre 11 dólares. Porque lógicamente incluye a la, a la gente que gana más, que son básicamente la gente que está en empresas privadas como farmacéuticas, ¿verdad? Pero también incluye a los que ganan menos, que son los que están en los municipios, porque los municipios, a pesar de que le mantuvieron el salario a las personas, este de, les de, de, de redujeron los días de trabajo y a reducir los días de trabajo, pues lógicamente los afectaron, ¿verdad? Uh -huh. En cuanto al salario. Pero es, es parte de. de de, de, lo que, de lo que encontramos y lo que vamos a ver en las diferentes perspectivas. Si, fijamos, si nos fijamos, hay anuncios puestos ahora en diferentes fast food diciendo que ellos pagan 8,50, o sea sí, que eso. actualmente están pagando 8,50. Aún sin ser todavía una orden eh, implementada. Por eso, y entonces hay muchos empleados que están, que se, que están dando en estos centros de comercio, ¿verdad? Los llamados fast food. Y yo vi uno recientemente y perdonen que haga los anuncios, uno en Burger King y también uno en McDonald's en el área metropolitana diciendo que ellos pagan 8.50 y vi también otra de las grandes superficies de estas de ventas al por mayor que anda por ahí que dicen que ellos pagan 9 dólares la hora. Entonces, lógicamente, ya ellos están retribuyendo a los empleados un costo un beneficio adicional, a pesar de que no dan beneficios marginales, ya le están pagando eso. Y la pregunta es para quién son esos 8.50? Entonces, 850 son para ese grupo pequeño que está recibiendo menos de, del salario mínimo. O el salario mínimo. Que eh, eh, las estadísticas que maneja la Cámara de Comercio y los demás dicen que son un montón de empleados los que se van a perder. En realidad, no son tantos, porque si ya están pagándoles ese, ese salario. Así que son los empleos que se están dando en algún tipo de negocio que no tiene tanta rentabilidad, pero que acomodaron unas personas para pagarle eso. E Incluye también a, los, a algunas agencias de gobierno que pagamos el mínimo federal. Marta, yo, yo quisiera preguntarte primero: este, <coughs> y como he, he, he, he tenido dificultades en la, en, la, en la conexión, no sé si lo mencionaste, ¿no? La estadística formal de eh, del desempleo en Puerto Rico, este, cómo se divide el empleo eh, entre el sector público y el sector privado, este, para tener una idea más o menos clara eh, de. De, de a qué nos enfrentamos en términos de esa base estadística? Pues mira, a, a diferencia de lo que se decía antes, el empleo público es menor ahora, dado que la ley 7 que se aplicó con Fortuño pues redujo mucho de los puestos de trabajo, son menos la cantidad de empleados públicos, la mayoría de los empleados en Puerto Rico son del sector de servicios y del sector de comercio, ¿verdad? el sector de servicios quizás es el que, más, el que, menos, el que peor paga, el que paga el salario mínimo. El sector comercio están, los anuncios que están colocando, ellos están señalando que ellos pagan por lo menos ya los 8.50, o sea que estamos más o menos ahí. Así que los que se van a ver afectados no son una gran cantidad de, de empleados, ¿no? si, ya, si ya casi todos ellos están pagando 8.50, sino pues una mínima parte de, los, de esos empleados del sector privado que están recibiendo ese, ese 7.50. Ahora, hoy estaban hablando los empleados de la agricultura, y los empleados de la agricultura tienen otras tarifas diferentes, porque tienen unos empleos que están ajustados a las ayudas económicas. Entonces ahí entonces entra otra otra variable diferente. Hay muchas variables que entran en esto del, del empleo y depende de cómo ese, empleo, ese mercado laboral va a absorber o a sacar gente. Hay que también entender que muchos de los empleos en Puerto Rico se están perdiendo, no necesariamente por el aumento en el salario mínimo, sino porque se están tecnificando. O sea, cada, cada vez que metemos tecnología, eliminamos puestos de trabajo. Pero no necesariamente les retribuimos mejor a los empleados. Entonces, hay estudios que se han hecho donde han demostrado que los empleados en Puerto Rico, a pesar de que le pagan poco, tienen una alta productividad. Significa que por cada dólar que tú estás invirtiendo en ese trabajador, tú estás generando más ganancias. Y eso es ¿Sí? importante que empecemos a hablar porque en Puerto Rico no se habla de productividad, se habla de los salarios nada más y los, patron los patronos tienen que empezar a mirar esa regla de la productividad, o sea, cuánto me está costando producir y van a ver que no son los empleados los que no están produciendo y los que le están costando más, sino, por ejemplo, los aumentos en energía eléctrica. Yo no he visto ningún patrón hablar de que Luma le está haciendo daño y Luma lo aumenta todas las tarifas y los deja sin energía eléctrica continuamente. No he visto a ningún patrono quejándose de que van a aumentar el costo del agua. El costo del agua es un costo fijo, igual que el costo de energía eléctrica, y no funciona sin eso, sin esos elementos. ¿verdad? Así que ellos, ellos protestan por el empleo, pero no, que son los que les generan las ganancias, que son los que les generan las riquezas, pero no por los otros costos que el, que el gobierno puede impedir esos aumentos para beneficiarlos. Y aquí, hay, eh, aquí hay, el discurso hay que cambiarlo. Eh, a, a eso, a eso se le puede añadir, por ejemplo como parte de ese discurso que tú señalas ¿no? cómo es que los incentivos económicos a raíz de la pandemia han afectado a ese sector laboral una queja constante y recurrente que vemos es como que ya no hay empleados o potenciales empleados porque con las ayudas económicas que se reciben, ninguna persona quiere ir a trabajar Este, porque se van a acabar ahora? Sí, pero al margen de eso yo creo que esto es, una, es una apreciación que es muy muy injusta para, para para los trabajadores, porque esto es se habla, como señalaba, se, se habla de costo eficiencia, ¿no? Y los empleados regulares, los trabajadores, también tienen que medir la costo eficiencia de salir a trabajar. Si yo voy a salir a trabajar por 7.25 la hora, y eso, me, y eso va a tener un impacto sobre la asistencia económica, los incentivos que voy a recibir a, a raíz de la pandemia, que pueden ser para cubrir eh, horarios eh, limitados de trabajo, etcétera. Y salir a ganarme 725 la hora me va a costar el almuerzo, la gasolina, el, este, el cuidado de los niños, etcétera. Yo prefiero quedarme en mi casa recibiendo el incentivo que es superior a los 725 la hora. Este Y es una transacción económica comercial como pudiera ser cualquiera otra. No Este me equivoco en esa apreciación, Marta. Bueno, es parte parte de las apreciaciones que se hacen lo que muchas de las personas pensaron, ¿para qué voy a ir a trabajar si me van a dar el desempleo? El desempleo que me cubre, me cubre ese 7.25 la hora por todo el año. ¿no? Y entonces me puedo quedar en mi casa cuidándome a mí, cuidándome a mi familia ¿no? y evitando el contagio. Y entonces lógicamente fue rentable, pero a la larga la gente fueron a trabajar. El problema de, de que no hay gente para trabajar en Puerto Rico es un discurso que Primero el, el, y Juan es de mi generación más antigua, quizás no tanto Gabriela, pero todo el, todo el siglo XX nos dijeron que en Puerto Rico éramos muchos y que por eso no, habían empleos para todo el mundo. y era el cuento de que somos los muchos y que no, no, empleo. Ahora el el es es la inversa, somos muy pocos, población muy poca y no, hay tampoco, ahora no, no, no, trabajadores. Nadie o sea, nadie habla de los los o sea, sea, no, no, no, no, trabajadores? Si no, mí me van no, pagar 725 y tengo no, un, una maestría, pues mira, me voy para Estados Unidos. Entonces la gente se está yendo, los profesionales en Puerto Rico se están yendo. Inclusive cuando vimos el proyecto que hicieron de pagarle a los empleados de la construcción que le estaban pagando 15 dólares la hora después, de, después del huracán. Eso fue por falla? una orden ejecutiva de, el, del gobernador Roselló. No sé sí, lo sé, pero esa orden ejecutiva hizo que apareciera más gente trabajando en la construcción. Y entonces lo que está diciendo la gente, está esperando que le paguen bien para entonces poder entrar. Y son gente con destreza, porque el problema es que la gente dice es que la gente de la construcción es gente sin destreza. Pues no, no tendrán un doctorado, no tendrán una maestría, no tendrán un bachillerato, pero tienen unas destrezas que son importantes. Y el salario mínimo, según la ley, es para la gente que no tiene destreza. O sea, estamos, eh, eh, esos, esos 15 dólares reconocieron esas destrezas particulares que tienen esta gente. Ahora no aparecen, porque la gente dice, pues si me van a pagar, si me van a pagar 7.25, pues me quedo trabajando, pero a la escondida, o sea, dentro de, la, de lo que llaman la economía subterránea, porque esa gente sigue ahí y sigue construyendo, y claro. aparecen que le vas a pagar fuera de, de, de regla ¿sabes? para construirte, y aparece para arreglarte el baño, y aparecen para arreglarte la electricidad, ¿sabes? pero lo que pasa es que ellos están diciendo a mí, no me vengas a pagar 7.25 porque tendría que estar sometido a llegar temprano, a ciertos horarios, a ciertas restricciones y me quita libertad para conseguir otros trabajos. ¿no? Y esos otros trabajos le, le dan rentabilidad también a ellos. Un electricista que tú le pagas 725 le, le está faltando el respeto, porque tiene unas destrezas, no tendrá un bachillerato, pero tiene unas destrezas que son bien importantes y bien necesarias en Puerto Rico. Si no, pónganse ustedes a, a bregar con todo este asunto de la energía para que ustedes vean cómo le van a cobrar pues si es electricidad tú le pagas 7.25, lo estás lo está sacando del mercado laboral. Algunos de ellos aceptaban los puestos de trabajo en el gobierno simplemente por los beneficios laborales, para que le pagaran el plan médico, para que le, le dieran unos ciertos, los días de vacaciones, los días de enfermedad. Todos esos eran beneficios adicionales que, que ese trabajador contemplaba. Yo he hablado con de los, de los del sindicato de la Universidad de Puerto Rico y me decían, nosotros estamos aquí trabajando como conserje porque no por el salario, porque nos están pagando muy poco. Estamos aquí por todos los beneficios laborales que teníamos. Pero ahora que nos quitaron todos esos beneficios laborales, pues ahora no vale la pena trabajar porque nos están explotando de verdad. Ah. En aquel tiempo pues, ha sido una diferenciación. Igualmente pasaba en las fábricas. Muchas de las fábricas no le pagaban mucho a los electricistas, ni a los plomeros, ni a los, ni a los, ten, ni a los mecánicos pero le daban una serie de beneficios laborales que compensaban ese salario. Entonces, estas personas después hacían trabajos adicionales fuera de sus horarios laborales. ¿no? Entonces ahí cuadraban. Pero si tú ahora le vas a pagar 7.25, no le vas a dar ningún beneficio, pues ellos dicen, pues no, mejor me quedo trabajando, chiripeando por ahí, no reportando y entonces como quiera hago la cantidad de dinero que necesito. Claro, la pandemia los afectó porque la pandemia pues, nos, nos encerró a todos. Pero ahora ya no estamos en época de pandemia. Bueno, estamos en pandemia todavía, pero según el gobierno no estamos en época. Así que ellos siguen por ahí trabajando, pero dice si me pagan 15 dólares, me reporto a trabajar. Si me van a pagar 7.25, no. Sí. En, el, en, en el gran en el gran escenario de las cosas, no este eh, el debate está en torno a cuál es el, la tarifa de, de paga eh, ideal o la que es la más justa, ¿no? en Estados Unidos el, el término que, le, que, le, que las ubican a esto es living wages verdad que son este que es un salario que le, que le permita vivir con este, las comunidades mínimas a, a las personas a los trabajadores en términos generales aquí se habla de un, de un aumento inicial de 1.50 y otros aumentos prorrateados hasta el año 2023 este eh, en la presente situación económica eh, eh, que vive el país, cuál si esto pudiera implementarse de hoy para mañana, cuál sería el salario mínimo razonable que le permitiría a cualquier trabajador en Puerto Rico vivir con dignidad. Para eso, es pues, una tablita que le mandé a Gabriela, si ¿sí ya la puede proyectar Sí, mensuales, ¿Y, y una tablita que hice, ahí, los gastos mensuales están subestimados, porque no, no hay medicamentos ni nada de eso, sino algo sencillito. Pero al lado están los salarios mensuales, ¿ya? Y, y es importante... Está en el fondo... Okay. No, la, otra, la, la otra. La otra tabla. Ok. Si miramos, los gastos mensuales pueden ser más o menos para una persona, la persona que viva sola, pueden subir más o menos a 1.500, 1.600, esto es y medicamentos y sin nada de eso o sea una persona normal trabajando pagando renta una renta bien bajita porque los anuncios que están saliendo para reoperación que están a mil dólares la renta ¿no? y estoy pidiendo 600 agua y luz ahí moderadamente el auto porque la mayoría de los empleados tienen que moverse en automóvil ¿no? y no puede ser es auto y gasolina y algunos de ellos tienen que pagar peaje ¿no? la comida que todo el mundo tiene que vivir con lo mínimo de comida y eso ahí tengo 200 dólares que son lo mínimo de comida y otras cosas, serían como 1.580 dólares. Entonces, utilizando este esta enlace que está ahí abajo, que se llama prtalent.com, que es para calcular cuánto nosotros pagamos de impuestos, ¿verdad? Yo puse lo, lo, las horas, el precio por hora. ¿verdad? Con 7.25, 40 horas semana, este, semana, este semanales, lógicamente tiempo completo, te ganas 1.257. Está como llegando a más consenso, se ha hablado y ah, bueno. entonces con 1.257 te quedas fuera o sea no te da te quedas en negativo pero entonces fui jugando con los diferentes salarios con 1.473 también te quedas fuera y esto es una persona sin hijos porque se está cuestionando que las personas en puerto rico no quieren tener hijos pero es que tener hijos te cuesta o sea, el doble de eso ¿verdad? Entonces, si te pagan 9.50, serían 1.643 y ya se acercó a eso que yo puse y que no es representativo porque Abraham va a decir, Marta, estás fuera, eso no, eso no es, son los gastos, los gastos son mayores. Sí, son mayores, lo sé, pero estoy haciendo un jueguito aquí, ¿verdad? Que la gente vaya viendo en unos gastos mínimos. O sea, que el salario mínimo apropiado debería ser de 10 dólares para una persona sola. ¿Verdad? Lógicamente, cuando hablamos de personas que tienen hijos, pues ahí entran otros otros costos adicionales que no están puestos ahí, ¿verdad? entonces en Puerto Rico se simplifica diciendo que la gente no quiere tener hijos, no es que no, no quieras tener hijos, es que no los puedes mantener, no puedes mantener ni un perro con eso, ¿verdad? ni un gatito, o sea, no puedes mantener ni la mascota, pues entonces imagínate, la gente en realidad está viviendo mal, pero cuando hablamos de 10 dólares ya estamos hablando de un salario más justo, y lo hablé con mis estudiantes y decían 10 dólares es un salario más justo, para mí sería 13 dólares, ¿verdad? ya más justo todavía, pero si pones la otra tablita, sí. Aquí es que vemos entonces la, la, la situación. Fíjate lo que le pagan a un maestro en Puerto Rico. Y es un maestro, y también es lo mismo la pagan a los docentes sin plaza en la Universidad de Puerto Rico, por si acaso. Un maestro con bachillerato le pagan 1.750. O sea que le están pagando 10.77 dólares la hora. Lógicamente, el maestro paga, el maestro trabaja 37 horas y media. Con maestría lo aumentamos a 12 dólares. Y con doctorado lo aumentamos a 12.94. Y ese es el mismo salario que le estamos pagando a los docentes sin plaza en, en la Universidad de Puerto Rico, faltándole el respeto a un docente que tiene doctorado. Entonces, después pregunta por qué la gente se va de Puerto Rico. Si la mayoría de la gente en Puerto Rico está estudiando para hacer para ganar un poquito más y si la diferencia, ya bien, de, de bachillerato, a maestría, ser maestro, te pagaron... Dos dólares, menos de dos dólares, pero te pagaron un poquito más. El problema es que sigue siendo un salario por debajo. ¿verdad? Un salario por debajo a lo que deberían estar pagando una persona con unas destrezas adicionales. Y si lo compara con los 52 mil dólares mensuales que se, se gana Yarezco, que es la que dice que no nos pueden aumentar el salario, tú dices, bien, acá, señora, usted está picando fuera el hoyo, usted gana 52 mil dólares eh, mensuales, no habla español. No, no se ve rendimiento y, y o sea, los demás están ahí demostrando rendimiento, porque bien o mal un maestro o un profesor de la universidad está produciendo, está produciendo un servicio importante. Y esto es generar servicios, por eso decía que los servicios son donde peor se pagan en Puerto Rico. ¿no? no tanto en la manufactura, no tanto en los servicios y los comercios, son donde peor se paga en Puerto Rico, pero más que nada en los servicios. Es decir, tú me dices que a una persona en Berger King le van a pagar 8.50 le están pagando actualmente 8.50 y un maestro le están pagando 10.77. Hay una diferencia bien grave. Y si a todo esto se une que todo la, la mayoría de los docentes estuvieron trabajando desde nuestra casa, con nuestra energía eléctrica, con nuestro internet, con nuestras computadoras, con nuestro sobretiempo, ¿no? estamos diciendo que nos estuvieron explotando un montón mientras estuvieron economizándose, economizándose todos esos gastos y ahora cuando regresamos no vemos que se reinvirtieron en la universidad ni se reinvirtieron en las escuelas. O sea que hay un problema de desfase de cómo se gastan los fondos públicos y cómo se gasta el dinero. Pero si vamos a lo del salario, el salario mínimo por lo menos debería ser los 10 dólares, 10.50. Y que, que los patrones van a poner el grito en el cielo, pero si por el trimestre tú vas aumentando 50 centavos, cada trimestre, ¿ya? al año, ya al final del año próximo, ya tendría los 10 dólares acumulados y puedes ir recuperando a través de pelear las otras cosas que te, te hacen más costoso producir en Puerto Rico como es el costo de la energía eléctrica fíjate que ya ellos no hablan no dan ese discurso estuvieron todo montajes de años hablando del costo de energía eléctrica qué que costosa es qué costosa es la privatizaron con Luma y se cayeron la boca y Luma le aumentó un montón Sí. Entonces dejaron este discurso que es importante, o sea, que yo creo que aquí hay que hablar más de la productividad, pero no la productividad tanto del trabajador, sino de esas empresas y el daño que nos está haciendo también toda, toda esta tecnología, porque cada vez mientras más tecnología tú metas en la, en la producción, menos empleos vas a generar. Si no vete a una de las grandes superficies y veas las colas de la gente para que la maquinita le cobre, y no para que el ser humano que está en la caja más adelante le cobre. Sí y entonces cómo hay pues, planteamientos que dicen que al subir ese salario mínimo entonces se perjudica las pequeñas y, me, y me, los pequeños y medianos comerciantes por ejemplo claro pudieran apelar estos estos comerciantes a lo que dicen de, de tratar de, de reclamar eh, esos servicios de agua y luz, por ejemplo, pero hay una correlación ahí entre subir el salario mínimo y, y la afectación que pueda tener eso en, en los comerciantes a, a pequeña y mediana eh, escala. Sí, yo creo que sí, al igual que la COVID tuvo consecuencias para ellos, igual que el huracán tuvo consecuencias para ellos, porque lógicamente a, ser, a pequeña escala pues cualquier costo le va a aumentar pero existe una ley en puerto rico que se, que se llama la ley 52 de 1991 que le provee al gobierno pasar unos fondos a estos pequeños empresarios para que se puedan mantener por lo menos durante los primeros tres años del aumento del costo de salario mínimo esa ley no se está utilizando para ello la están utilizando para otras cosas cuando debería ser para los, los nuestros no tanto para los, los de afuera y todos esos subsidios que le están dando a las grandes empresas que vienen de Estados Unidos, ¿por qué no se los dan a los pequeños comerciantes de Puerto Rico para que entonces puedan sobrevivir y ajustar sus costos? Porque yo creo que pueden ajustar. Estuve hablando con uno de ellos recientemente y me dice que, que, que él le paga el salario mínimo a sus empleados. Él no le paga como le pagan los demás restaurantes ¿no? a los empleados que le pagan 3 un dólares y, y las propinas. Él, le, él decide pagarle el salario mínimo y que el, el empleado dé más, o sea, produzca más. Y eso es lo que tenemos que ver también, porque también hay diferentes, cuando hay diferentes tipos de empresas. Los restaurantes no están pagando el, el salario mínimo. Entonces somos nosotros los que vamos a comer allí, los que pagamos el salario del, del empleado, más pagamos el, la diferencia del salario mínimo, porque cuando uno le da la propina, le está pagando el salario que no le está pagando su patrón. Entonces nosotros estamos pagando el doble por un servicio, que vamos a consumir allí, pero nosotros somos responsables de eso, nosotros fuimos y comimos allí, ¿no? sí. Eso es los restaurantes más caros, porque los fast food ya vemos que están pagando el mínimo, ¿no? Pero hay otros, hay otros que son más, menos fast food, pero que parecen más o menos así, que están pagando el mínimo, están pagando menos del mínimo, entonces ahí vemos una diferencia. Entonces, lógicamente, cada uno de, de los diferentes patrones tiene que revaluar re y, es, y, lógicamente, cuando se va a aumentar el salario mínimo, también hay que considerar todas esas diferencias que existen en diferentes empresas. Pero no es decirle, te vamos, a, te vamos a mantener, sino vamos a ayudarte a lo que tú empujas la economía también. Y que tú eres importante, no destruirte. Pero todas las acciones que estamos viendo de la Junta de Control Fiscal es para destruir al pequeño y mediano comerciante. Y no los vemos protestando contra la Junta de Control Fiscal. Ni siquiera se unen a la protesta que vamos a tener contra la Junta de Control Fiscal. Porque quien está afectando realmente al pequeño y medio comerciante es el ajuste de control fiscal, aumentando los impuestos continuamente, porque ellos pagan los impuestos en Puerto Rico, no los que vienen del extranjero. Ellos son los que están pagando el costo de luz más caro, ellos son los que están pagando el costo todos los demás costos que están siendo absorbidos por ellos. O sea, no los vemos ahí protestando contra esos otros costos que se pueden controlar, que el gobierno debería de controlar para entonces ayudarlo. Pero lo utilizamos como comodín en algunas discusiones y no todo el tiempo como un elemento importante en la mayoría de las discusiones que tenemos que tener en puerto rico basta eh, la, la estrategia histórica del gobierno de puerto rico para, para el desarrollo económico de la isla eh, en la década del 50 y el 60 <coughs> fue la, la, la inversión mediante invitación recordamos aquel proyecto aquellos proyectos de mano a la obra donde se les extendían invitaciones eh, a, a distintos empresarios, a distintas empresas para venir a establecer en Puerto Rico, principalmente manufactura. Este, en aquel entonces, a cambio de cero impuestos eh, o impuestos muy bajos, eh, so color de que venían a dar empleos, etcétera. ¿no? Eso se fue modernizando primero con la sección 936 este, del Código de Reta Interna de los Estados Unidos y más recientemente con las leyes 20 y 22 aquí en Puerto Rico que invitaban a estos grandes millonarios a establecerse en Puerto Rico con unos requisitos de vivienda, su color de que venían a, a, a incentivar la economía. Tú mencionabas hace un momento que este eh, eso vis a vis el no ofrecer ese tipo de incentivos a pequeños y medianos comerciantes aquí en Puerto Rico, este era lo que era una de las razones para la cual eh, por la cual este sector de la economía sufría este eh, los efectos de, primero, de la, de la desaceleración económica, una recesión económica desde el poco más o menos 2005-2006 para acá, y ahora los efectos de una pandemia. Eh, ¿Cuán acertado es, si efectivamente es, eh, fundamentar el desarrollo económico de un país eh, en eh, un incremento en el salario de la fuerza trabajadora? Mira, en realidad el salario de la fuerza trabajadora lo que hace es retribuir la ganancia que están generando. Ningún empresario va a producir con la cantidad de empleos que no sean necesarios para ellos. O sea, porque eso es una contabilidad básica que se hace, o sea, cuántos empleados tú vas a tener para, para lo que vas a producir. Eso se llama la productividad laboral. O sea, cuánto yo necesito para producir y generar ganancia. Así que cuando vienen me, cuando me y dicen que van a reducir puestos de trabajo, en realidad reducen los puestos de trabajo de la gente que no hace falta en la empresa los que están allí que los añadieron pero que no necesariamente hacen falta tú no vas a reducir puestos de trabajo que tú necesites porque no vas a dejar de producir ¿verdad? o sea que hay que los discursos hay que cambiar los discursos están torcidos en puerto rico hay discursos que están mezclados con cosas que son positivas pero vienen y los tuercen y los generan y generan perversidades con esos discursos o sea, ningún ningún patrono está con cantidad de empleo sobre lo que necesite ¿Por qué? Porque lógicamente tiene que basarse en la productividad y ellos están ahí para producir ganancias, no para estar de, de hermanas de caridad. ¿verdad? Eso es importante. Ahora, quizás están hablando de las organizaciones sin fines de lucro, pero las organizaciones sin fines de lucro también trabajan con una plantilla de cuánto, cuántos empleados necesitan para producir lo que tienen que producir, los, los objetivos que, que plantearon para, para el Fondo Federal que, están, que, que adquirieron, y por lo tanto tampoco están con cantidad de empleos adicionales. O sea, aquí hay, hay que ver eso también, hay que contabilizar todas esas cosas. Ah, ¿que le estás aumentando los costos? Sí. Pero entonces tú tienes que justificarlo en tu próximo presupuesto que, que le vas a hacer al, al gobierno federal o a quien te esté dando la subvención que le vayas a hacer. Así que no, no es el problema el sueldo del empleado. Aquí el problema es la productividad, o sea, cómo se produce en Puerto Rico y cuánto se produce. Y entonces muchas veces... Estamos mezclando discursos en conceptos que no son apropiados. Aquí se hizo en un, un, un momento dado la invitación a las empresas que vinieran a Puerto Rico y la justificación eran los bajos salarios. Pero ellos se ha demostrado que ellos vinieron a Puerto Rico no por los bajos salarios necesariamente. Esos que vinieron por los bajos salarios fueron las primeras que se fueron. Cuando llegaron después de las 9.26 vinieron más que nada por todas las exenciones que le estaban dando. O sea, por esa, esa extensión donde tú depositabas el dinero en el banco en Puerto Rico por 10 años y después lo remitías a Estados Unidos libre de impuestos. Eso generó que se hiciera una trampa bien grande a nivel internacional donde muchas empresas mandaban a Puerto Rico parte de las ganancias que generaban en otras empresas los depositaban en los bancos aquí y las remitían a Estados Unidos. ¿no? Y ahí empezó a darse también una especie de esquema de corrupción en todo este proceso. Pero ¿cuál era la ventaja? La ventaja es que tenía triple extensión contributiva. O sea, no pagabas impuestos aquí, o pagabas muy poco impuesto, porque después de, le cacharon el 4%. Te daban ¿verdad? exenciones contributivas en los municipios, porque tampoco pagabas impuestos en los municipios. ¿verdad? Los, los municipios estaban estaban detrás de los, de los puestos de trabajo que se generaban. Y no pagabas impuestos en Estados Unidos. Y entonces, lógicamente, eso fue, esa, esa fue básicamente lo principal de ese proceso. Ahora, cuando tienen que competir por mano de obra barata, se van entonces a otro lugar, se van a la República Dominicana, se van a México. Yo estuve en un congreso en México hace mucho tiempo atrás, donde la queja principal de los mexicanos era que las empresas de Estados Unidos se le estaban yendo hacia El Salvador porque allá se pagaba más barato la mano de obra. Y decía, mira, es el mismo cuento que hacemos continuamente en todos los países. Se van hacia el otro lado porque allá pagan más barato. Pero en realidad, ellos están detrás de las ganancias que están generando. Entonces... Vemos ahora ese nuevo cuento, esa, esa nueva historia pues con la ley 22. Esa ley 22, donde tú vienes aquí, casi no pagas impuestos porque está desde 0 a 4%. Lo único que tienes que hacer es comprar tienes raíces, ni siquiera tienes que generar empleo. Antes por lo menos era generar empleo. Y con todo y con eso descubrimos que nunca se fiscalizó ninguna de esas exenciones contributivas que se dieron a ver si generaron los empleos que dijeron que iban a generar. O sea que la deficiencia está en la administración pública. Que no hizo sus funciones y no los hizo porque no le convenía, porque a la colonia no le conviene decir que las cosas no están funcionando. Y entonces, tras de eso, vienen ahora con estas nuevas leyes donde traen unos inversionistas que ni siquiera aportan personalmente comprar bienes raíces. Compras una infraestructura, la alquilas, no pagas impuestos y si, y si quieres decir que estás pagando algo de impuestos, te vas a la ley 22 y pagas 4% de impuestos, mientras nuestros empresarios están pagando 32% de impuestos. Y no los veo protestando por eso, cuando se le debería hacer justicia, justicia no salarial, sino justicia contributiva a nuestros empresarios. Porque si algo tiene que hacer el país es proteger a nuestros empresarios. Los pocos que están, que están generando, que están generando las riquezas del país, lógicamente están ahí sufriendo, pero están sufriendo no por el costo de la mano de obra sino por los demás costos que tienen asociados y que no se atreven a decirlo, porque es más fácil hablar mal de los empleados que hablar mal del gobierno que te está cobrando más impuestos, más en energía eléctrica, más en agua, más en, en diferentes otras instancias que te están haciendo la vida imposible. Marta, y ahí vemos la diferenciación Marta, este, eh, existe una valoración estadística sobre la productividad en Puerto Rico eh, y segundo, existe una una tabla, una estadística que me diga a mí eh, qué qué por ciento de la economía aporta el sector este de pequeños y medianos comerciantes criollos, ¿no? Este eh, a, a la economía a la economía nacional. Existen unas estadísticas que dicen que ellos aportan bastante, no importan la mayoría de los empleos, porque la, los pequeños y medianos comerciantes dan empleos a tiempo completo no son tantos empleos pero son a tiempos completos por lo tanto se cuenta por horas de trabajo y eso es importante porque le están dando empleo a muchas familias en puerto rico que quizás ellos no están pagando mucho pero la gente va buscando esas horas de trabajo porque cuando ahorita hablaste del cuento de que la gente no quiere trabajar te dicen por ahí las empresas que en realidad es que cuando ellos van la gente va a buscar empleo le ofrecen más que 10, 10 horas de trabajo semanales y le ofrecen 10 horas de trabajo semanales para no pagar los demás beneficios laborales. Pero claro. nuestros patronos, o sea, los de Puerto Rico, están contratando a tiempo completo, pagan todos los beneficios laborales, pagan todo el costo, porque también hay que hablar que ellos también pagan unas tarif unos impuestos indirectos, o sea, que si te pagan 7.25, ellos tienen que pagar dos dólares adicionales por las demás cosas que tienen que ir pagando, pero es parte de, de, de esa dinámica, o sea, hay que reconocerles que ellos generan puestos a tiempo completo. Y existen esas estadísticas y, y, y dicen la aportación que están haciendo. Ahora, el ciento de la economía, ¿no? que fue la primera pregunta que hiciste, pues ahí hay que, hay que ir poco a poco viendo cómo es que se está manejando estas estadísticas, cómo es lo que está saliendo y el problema es que muchas veces las agregan tanto que no podemos separar el pequeño comerciante del gran comerciante porque lo ponen todo en la misma, en la misma canasta cuando lo presenta la Junta de Planificación o lo presenta el Departamento del Trabajo. Hay que entrar ahora a las nuevas tablas que está sacando el censo, porque el censo está sacando por, por, emplea, por patronos pequeños ¿verdad? y está desagregando. Así que es importante esos nuevos números que va a sacar el censo. Si sí existe un estudio sobre la productividad del trabajador. Alameda hace muchos años atrás hizo un estudio sobre la productividad de, de puertorriqueños, porque él veía que el PIB seguía creciendo, el Producto Interno Bruto seguía creciendo, y eso significa que se están generando riquezas en Puerto Rico, a pesar de que se están llevando parte de esas riquezas, por eso la diferencia entre Producto Interno Bruto y Producto Nacional Bruto. ¿verdad? Entonces, al generar esas grandes riquezas, él se puso a, a hacer un análisis y vio que, a pesar de lo poco que le pagaban a los trabajadores, los, los trabajadores eran altamente productivos. Y eran altamente productivos porque tenían la capacidad de adaptarse a los nuevos cambios tecnológicos. Y cada vez que se introduce una máquina en el mundo laboral, es verdad que elimina empleo, pero también acelera los procesos de producción y por tanto se producen más. Así que lo que era antiguamente, que el trabajador trabajaba ocho horas y en las primeras cuatro horas generaba la, este, su salario y en las otras cuatro horas generaba la riqueza, se ha movido que en las primeras dos horas genera su salario porque le pagan muy poco. ¿verdad? Y las otras seis horas son de riqueza para el dueño de los medios de producción. Por eso es que hay tanto empleo parcial, ¿no? porque los empleos parciales te están diciendo que en menos horas ellos van a producir más. Por lo tanto, si tú no quieres invertir en este empleado, pues tú le das empleo parcial. Y ahí es que entonces empezamos a ver el discurso desde el otro lado. Tenemos que sentarnos algunas veces al otro lado a mirar desde el lado de los trabajadores, desde el lado de la gente que está construyendo Puerto Rico, las razones por las cuales se están dando todas estas circunstancias y el gobierno no interviene para decirle, no, yo te, te di esa acción contributiva, tú tienes que generar empleos tiempos completos, uh -huh. Pero no, no se atreven a decirle eso porque están detrás de que estas empresas vengan a Puerto Rico y, eh, sin mirar lo que tenemos internamente, que tenemos un, buena, un, un gran bagaje de empresarios puertorriqueños y empresarias que pueden generar todas esas riquezas y quedarse en Puerto Rico. Sí. Las, las grandes empresas eh, me parece recordar eh, es, esa, esas empresas eh, norteamericanas e internacionales que llegaban al país eh, y que generaban eh, miles de empleos en, dentro de una sola operación eh, me refiero a la, al, al sector farmacéutico me refiero este, eh, a las atuneras este, eh, y ahora más recientemente a, al, a la, al, al sector de ventas al de tal como son esas grandes cadenas eh, y, y, y clubes de ahorro este como son los Walmart este eh, eh, los Costco etcétera no este esa gente ese tipo de empresa está subiendo está reduciéndose eh, esos que generan miles de empleos cómo están pues fíjate, no generan miles de empleos, porque mientras más o sea, mientras más tecnológica era la industria, menos empleos se fueron generando y eso está estadísticamente así. O sea, trajimos las empresas 936 y las empresas 936 generaron menos empleos porque eran más tecnológicas. Claro, eran empleos con mayores destrezas que Puerto Rico invirtió dinero en eso para generar el, el recurso humano que necesitaban. Es también la otra cara que no se ve, o sea, cuánto nosotros como pueblo en, invertimos para todo esto, porque creamos muchas vocacionales en función de las empresas y creamos muchas, los colegios regionales los creamos en función de las empresas, o sea, para generar ese recurso humano que ellos necesitaban, pero no, no necesitaban tanto y mientras tanto, pues lógicamente no generaron tantos empleos y en la medida que fueron cambiando la tecnología, que es el debate de la revolución industrial desde que empezó la revolución industrial, cómo la tecnología va moviendo y destruyendo puestos de trabajo, pues en la medida que las cosas son más tecnológicas, se van perdiendo más puestos de trabajo. Y se va aumentando la cantidad de producción, ¿no? Con menos empleados produces más. Por lo tanto, las riquezas siguen generándose. Así que ellos no generan tantos empleos. Las grandes superficies, como las que acabas de mencionar, pues tienen, ellos también están produciendo una serie de empleos, pero muchos de esos empleos son tiempo parciales. ¿no? Algunos que otros podrán ser tiempo completo. Pero casi todos son tiempo parcial. ¿no? Si no, preguntaran a cada uno de los estudiantes que están trabajando ahí. Y lógicamente eso, esas grandes superficies están diciendo ahora que ellos pagan más del mínimo federal. Y yo sé que Costco paga más que el mínimo federal porque Costco es de las más que paga. ¿no? Porque en Estados Unidos es la política de ellos. ¿no? Y la otra, Walmart, dice que paga 9 dólares la hora. O sea que es más del mínimo federal. Pero también vemos cuando entramos ahí, hay unas máquinas que se están cobrando. No tienen cajero. Y entonces se están economizando también en, en, en la bolsa esa de, de, de la compra, porque ahora tú la tienes que pagar también. Tú vas a comprar y tienes que pagar la bolsa. Entonces hay unos costos que están evitándose. Ahora si sí están generando unos empleados, a lo mejor en, en otras áreas, en los asociados, como le llaman ellos. Y, bueno, habría que ver pero no son tantos porque lógicamente ninguna empresa va a tener más cantidad de empleados que de los que necesita y eso es una lógica una lógica empresarial tú no contratas más porque de lo contrario te vas a la ruina ¿no? o sea sí. tienes que controlar a la gente que tú necesitas y, y, la, y en la medida que la máquina pueda sustituir pues entonces va sustituyendo pero esa persona que maneja la máquina maneja una destreza importante porque no es una persona sin conocimiento es una persona que tiene unas destrezas que son muy importantes. El problema en Puerto Rico es que no se están generando esos puestos de trabajo porque los que están generando puestos de trabajo, que son nuestros empresarios, los estamos destruyendo. Y mira, cuando uno ve en el departamento de, de, de que Cidre dirige, de desarrollo económico, uno busca las estadísticas de las empresas, la mayoría son empresas puertorriqueñas, pero son empresas puertorriqueñas con poco capital y tienen poco capital porque le cobran demasiado un impuesto por lo tanto no van a invertir en capital las de grande, de gran capital que son las de Estados Unidos se llevan el capital fuera de puerto rico y nosotros sí. tenemos que empezar a virar todo esto empezar a hablar del discurso no desde el lado del trabajador que es el que está produciendo las riquezas ¿verdad? y penalizar el trabajo sino desde el lado qué estamos haciendo con las riquezas y cuánto cuánto le está costando producir al empresario puertorriqueño por un lado y al empresario de Estados Unidos ¿tá? que viene a Puerto Rico y que le damos exención contributiva y que le damos subsidio a la nómina, ¿por qué le tenemos que dar subsidio a la nómina a Walmart? ¿y por qué no debe ser un empresario puertorriqueño? No. Hay alternativas para que el empresario puertorriqueño pueda asumir ese, ese salario mínimo, llevarlo hasta 10 dólares si en vez de darle subsidio a Walmart se le da al empresario puertorriqueño si se le da al es que genera empleos de tiempo completo, uh -huh. es lo que necesitamos. Porque la realidad, la, la gráfica que presenté fueron gente que trabaja a tiempo completo. Uh -huh. Pero si tú vas a trabajar más que 10 horas, horas semanales, tienes que tener 3 o 4 empleos. Si tienes cuatro empleos, arruina al ser humano. Estás destruyendo al capital más importante que tenga Puerto Rico, que son los seres humanos, y seres humanos preparados, seres humanos que, que tienen desafíos. Cogamos pues nada más el ejemplo de los docentes sin plaza, porque tenemos una campaña a favor de los docentes sin plaza para que le honren verdad y, y consigan las plazas. Esos docentes sin plaza que te dan tres clases en Arecibo, tres clases en Carolina, tres clases en Humacao, en un día tienen que estar viajando desde Arecibo hasta Humacao, en un carrito que no sirve. Pero nada más de Arecibo a San Juan se gastaron 10 dólares en peaje diario. Y de, y de, San, de San Juan a Humacao se gastan también... Un montón de, de dólares en peaje. O Se están dejando, estás pagando 12 dólares si tienes doctorado, ¿verdad? 12 dólares la hora, pero estás dejando 10 dólares ahí en la calle. Uh -huh. eh, Marta, eh, eh, hace, hace varios años eh, yo tuve la oportunidad de asistir a un, a, un, a un evento que auspició el Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad de Puerto Rico. este eh, Y trajeron a un conferenciante que hablaba sobre eh, la vida útil del trabajador. No este, en aquel entonces, en aquel entonces, ese señor, eh, recuerdo, mencionaba que eh, los las empresas esas que te contrataban y tú cumplías 25, 30 años de servicio cuando te, cuando te retiraba, te daban una medallita, o te daban un reloj. este Qué que bueno que estuviste en, nuestro, eh, estuviste en nuestro servicio y ya eso estaba desapareciendo y que en su vida útil, un trabajador, en aquel entonces, estamos hablando de los años 90, debía tener aproximadamente 11 patronos distintos a través de sus 25, 30 años de vida, de vida laboral útil. En aquel entonces, este, yo tenía veintitantos años, este, y, y yo recuerdo haber hecho una reflexión y decir, diablo, yo me estoy gastando eh, los patronos de otro trabajador porque evidentemente ya para esa fecha, laboralmente hablando y profesionalmente hablando, yo había tenido más de 11 patronos distintos. Ese escenario en el que precisamente eh, hay elementos de carácter tecnológico, elementos de carácter de productividad y eh, de generación de ganancias que impactan este, la, operación, la operación económica del país, eh, ¿Ha cambiado el escenario de ese trabajador en términos de su vida útil, eh, su, su vida laboral útil? pues Bueno, eso depende. Hubo un momento dado que había mucha rotación de empleo. La gente pues, veía que había mejores oportunidades y, se, y buscaba otras oportunidades. Cuando las empresas 936 empezaron a ir de Puerto Rico, la gente empezó a aguantarse. Mejor estar en un empleo mal pago y que sea fijo. A moverme a un empleo que me vayan a dejar sin un salario ¿no? porque lógicamente todos estamos atados a las deudas ¿no? la mayoría de la gente debe su casa o debe su carro o debe algo y por lo tanto no tener un empleo significa que vas a perder ese capital que estás invirtiendo en otras cosas que son importantes para ti así que empezó de repente a dejar de ser menos menos rotación y se dice, fíjate ahí es que empezaron más a entrar gente en el gobierno a través del nepotismo, ¿no? uh -huh. estos contratos que se estaban dando de gente que no servía para gran cosa pero que le daban contratos millonarios, empezaron a subir en, ese, en esos momentos, ¿no? cuando se da esa transición entre las 9, cuando se van a ir las 9.36 a este siglo XXI, de repente en el siglo XXI hay más asesores, más gente trabajando por contratos en la legislatura y en todos estos puestos, ¿verdad?, ¿no? y esos contratos cobran un montón. Y ahí fue empezaron a ver que hacía falta eliminar puestos de trabajo, mandarlos al mercado laboral a, a competir con los demás, para entonces poder entonces crear esa demanda artificial de empleo. Es en esos momentos que entonces empiezan a verse que la gente, la gente, muchos se van, ¿no? porque no, no cuentan con esta rotación continua o porque no consiguen el empleo de su sueño o porque te, te quedaron en ese desempleo estructural donde te cambiaste de patrón y de repente ese patrón ya no te ve útil y entonces te saca y, te, y no tienes el empleo que tenías anteriormente. ¿no? Y entonces eso empezó a cambiar. Y es, y es importante porque la vida útil del trabajador sigue siendo vida útil. O sea, el trabajador tiene un pico de trabajo y después de los 50 años, o sea, ya de los 45 años, el, el trabajador se le hace más difícil conseguir empleo. Si se hace difícil conseguir empleo a las personas de 18 años, a las personas de 45 años o más se les hace más difícil. Y si tú pierdes tu empleo en ese momento, no tienes posibilidades de volverte a emplear, a menos que tenga alguna pala que te acomode en algún lado. Sí. Y eso es más difícil todavía. Entonces, hay que ver, son diferentes variables. ¿sabes? Y esas diferentes variables van en función también de lo que hacen los trabajadores. Hablaba con, lo, con algunos empleados no docentes, con la, sobre todo con la secretaria, las secretarias son las menos que cobran en la universidad, hacen un montón de trabajo, pero eh, según ellas... Pues lógicamente ahora sin beneficios pues se ven se ven limitadas. Pero entonces ellas me decían, es que antes había más posibilidad de podernos irnos a una fábrica a trabajar. Había más posibilidad de podernos ir a un lugar, a una empresa privada de abogados o de médicos, y nos pagaban bien. Pero ahora no. Hablaba también con unas enfermeras y me decían lo mismo exactamente. O sea, estamos igual de explotadas en el hospital que en las oficinas médicas. En cambio, si se van para Estados Unidos, reciben cuatro veces más el salario que reciben en Puerto Rico por el mismo bachillerato y con la misma licencia que tienen. ¿sí? Nada más por los, por los años de experiencia. Entonces, aquí es que estamos explotando a nuestros trabajadores, estamos pagándoles mal. ¿sí? Y no estamos reconociendo las destrezas, ni estamos reconociendo las habilidades, y estamos arruinando el país, porque en la medida que tú le pagas más a las personas, empiezan a, a, a, a circular en la economía. Cuando tú no le pagas bien al trabajador, pero pues lógicamente hay que estar cortando de un lado para pagar en otro lado ¿no? y, y haciendo todas estas maravillas que hay que hacer. Y si de repente nos metes, que te tienes que ir para tu casa y tienes que conectarte a internet inclusive tú tienes que tener computadora en tu casa, más tienes que tener internet. O sea, la gente de repente se, se, vio, se vio bien mal. Vienen bien mal después del huracán, que tuvieron que gastar parte de sus ahorros en muchas cosas que son importantes como re, a, a regar sus casas, vienen mal después de, de los temblores que muchos de ellos se quedaron sin casa y ahora vienen mal después de la pandemia y esas ayudas económicas que tanto han criticado las ayudaron un montón porque los ayudaron a cuadrar ese presupuesto, el que te mandaron un chequecito de 1.400 dólares, ¿no? eso Eso ayudó a cuadrar a mucha gente porque esa era la computadora que tu hijo necesitaba, ¿no? Hay gente que se lo gastó en hacer una piscina, pues bien los que hicieron piscina, yo no tengo piscina. Así que bien los que tienen piscina, allá ellos. ¿Ya? Pero hay gente que se lo gastó en comprar la computadora para sus hijos o comprar las dos computadoras que necesitaban para cada uno de los hijos para que no estuvieran a través del celular cogiendo la clase ¿no? o compartiendo el celular de sus padres para poder coger la clase porque tenían que coger clases en línea. Entonces, son pequeños detalles que la gente no ve, pero que la gente va construyendo continuamente. A mí me sorprende la cantidad de gente que va diariamente a San Juan a trabajar por 9 dólares. Sobre todo cuando yo sé que desde Arecibo a San Juan son 10 dólares de peaje diario. Y aquí en Puerto Rico no han hecho nada para controlar el aumento ese de, de, de los peajes. Al contrario, los están aumentando continuamente. El mismo gobierno que privatizó eso. Y yo no veo tampoco a la Junta de Control Fiscal diciendo que eso arruina a la productividad en Puerto Rico. Pues nos no arruina. Porque no. arruina también al camionero también el transportista el mismo que le trae la mercancía a cualquiera de los comercios en Arecibo, en mayagüez o en cualquier otro lado o sea porque esos son costos que se pasan directamente y ese y eso y eso no lo estamos discutiendo o sea hay empleos que le pasan directamente el costo al producto hay empleos que lo pueden hacer los empleadores que lo pueden absorber ¿no? y hay otros que lógicamente pues se van a tener que decidir si dejan o no el negocio ¿no? porque es parte de, de lo que está sucediendo pero todos ellos merecen también ajustes a su salario, igual que los transportistas querían esos aumentos en, en los costos de la, de la mercancía que se mueve. Parte del mismo negocio, o sea, nos están arruinando continuamente. Nadie ve los peajes, nadie ve cuánto cuestan los peajes y cómo han aumentado. Nadie ve cuánto aumenta la gasolina continuamente. ¿no? Y, y, y lógicamente, tú como legislador, que a lo mejor te dan algunas cosas, pero el trabajador común y corriente lo ve porque es parte de lo que está pagando continuamente. Y entonces tener que, que irse por la número dos o decidir si va a irse por la autopista, pues entonces mejor es no comer en esa semana y pagar el viaje para llegar más, más rápido. Pero también está el problema de, del estacionamiento, o sea, dónde estaciona mi carro, si tengo que pagar estacionamiento o no tengo que pagar estacionamiento. Son, costos, son beneficios también cuando tú tienes un empleo donde te dan estacionamiento, es mucho mejor para ti. Cuando tú tienes un empleo donde tú tienes que pagar un estacionamiento tienen también otro problema adicional. Son cosas, eso no se menciona en ninguno de los estudios que le han presentado al gobernador ni le han presentado por ahí a todo el mundo. Esas cosas se ignoran, esas cosas son importantes. Aquí tenemos que empezar a hablar de todos esos pequeños detalles que son el día a día del trabajador que sale a la calle a construir a Puerto Rico y que sale continuamente a generar las riquezas que el país produce y que se ve en su Producto Interno Bruto. Oye, Marta, una, una pregunta. Eh, se ha hablado o se ha dicho que no no está no es preciso de dónde saldrá ese dinero en caso de que haya, de que finalmente se instaure un, un, un nuevo salario mínimo. ¿De dónde, con un país en, en quiebra, de dónde es que sale eh, ese dinero? Pues mira, del mismo, del mismo lugar que todo el mundo va, está hablando, de los fondos federales. Si llegan los fondos federales a Puerto Rico va a haber dinero en circulación. Vamos a ponerlo a circular en la economía correctamente. Ahora, el problema está si esos fondos federales se van directamente para Estados Unidos a través de empresas extranjeras. ¿no? Ese es el problema que tenemos en Puerto Rico. Pero si van a entrar unos dineros federales en Puerto Rico, va a haber movimiento en la economía, que hasta la Junta de Control fiscal lo ha dicho, aunque un movimiento mínimo, pero va a haber movimiento, pues es el momento oportuno para aumentar el salario mínimo porque entonces va a empezar a circular otro dinero adicional. Es verdad que a lo mejor no le llega a todos los patronos por igual, pero de alguna forma indirectamente nos va a llegar a todos y a todas. Y la otra forma que tenemos es, vamos a controlar esa fuga de dinero que, que, que tenemos en Puerto Rico. Vamos a empezar a controlarla y buscar la, la alternativa, porque ese dinero se debería de quedar en Puerto Rico, aunque sea como con lo que se hizo con las 936, que se abrió, que se le dijo que lo depositaran en la banca y que la banca lo dejaran allí por 10 años. que sea eso, tenemos que quedarnos con el dinero que se está generando en Puerto Rico en vez de que se vaya directamente. O sea, todas estas grandes superficies de, de venta inmediatamente se van, las, se van las ganancias. Pero vamos a decirle no, deposita ese dinero en Puerto Rico, déjalo por 10 años, porque además le da estabilidad a la economía por 10 años. ¿no? Fíjate que muchas de ellas han cerrado en Estados Unidos y en Puerto Rico siguen produciendo. Que, que la ganancia en Puerto Rico le está generando ganancia, pues que también aporten, que aporten también, no estamos diciendo gran cosa, le estamos diciendo, deposite ese dinero en la banca de Puerto Rico, déjalo por 10 años ahí, a ver cómo entonces se mueve el capital y se mueve el dinero en Puerto Rico. Es buscar alternativas posibles. Y lo otro es, vamos a, esto es ya mi campaña, vamos a eliminar esa Junta de Control Fiscal, esa Junta de Control Fiscal nos está llevando demasiado dinero, medio millón. Pero, Nada más en la señora yaresco pagarle 52 mil dólares mensuales, más todos los gastos que ella quiera, más el, más el chofer, más el guardaespaldas. Ese dinero se puede estar reinvirtiendo en Puerto Rico, se puede estar utilizando en generar más empleos en Puerto Rico, en proteger a nuestros pequeños y medianos comerciantes y en mejorar todos los indicadores en Puerto Rico. Lo que pasa es que nosotros no nos, no nos atrevemos a pensar ni te, nos atrevemos a retar al imperio. Vamos a retar el imperio y vamos a ver cómo las cosas cambian. Un poco para resumir, que ya nos van quedando cinco minutos. Creo que a través del live se han ido planteando, eh, has ido planteando tú cuáles son tu, tus visiones sobre el tema, pero ¿cuáles son los retos? Digamos que si fuéramos a enumerar tres, cuatro retos de, de implementarse esta ley o para implementarse esta ley, ¿cuáles van a ser? Retos, digamos, para el gobierno o para la legislatura, eh, mira, el primer reto es conseguir, que, conseguir esa ley pa, para apoyar al pequeño y mediano comerciante. O sea, desviar ese dinero que se va a las grandes empresas para los pequeños y medianos comerciantes para que entonces puedan so, a, absorber parte de estos costos. ¿verdad? Y Eso es importante. El segundo reto es que las empresas tienen que evaluar su productividad. O sea, no pueden decirme a mí que se van a ir a la quiebra cuando tú dices, mira, que entonces, ¿qué, qué es lo que tú estás produciendo? O sea, ¿Cuál es tu modelo de negocio? Tu modelo de negocio está bien mal. ¿no? El tercer reto es que nosotros los, trabaja nosotros los trabajadores, nosotros y nosotros los trabajadores, tenemos que aprender que nosotros somos los que construimos las riquezas en el país, que nosotros somos los que estamos generando esa riqueza a los trabajadores y tenemos que exigir nuestros derechos, nuestros derechos laborales que nos quitaron. ¿no? Y ahí vamos a ver entonces un cambio también fundamental, porque hay gente que se puede quedar con un salario más bajito porque ve que tiene muchos beneficios laborales. ¿Eh? y eso es un reto en Puerto Rico y verlo y lo terci y lo último es reevaluar todas esas leyes de exenciones contributivas y ese sistema impositivo injusto donde penaliza a los comerciantes y no es que no paguen impuestos, es que todos paguen igual, o sea si el más rico va a pagar 4% o que también nuestros empresarios paguen 4% si todos van a pagar 15% pues todos pagamos 15% pero no puede ser que ellos paguen más y los de afuera paguen menos y, a, a, y adicional se lleven la riqueza cuando el empresario de aquí se genera la riqueza. Vamos a premiarlo por todo el esfuerzo que están haciendo, pero también ellos tienen que cambiar ese discurso y ser más pro trabajador y ver en sus trabajadores esa fuerza laboral importante y dejar de estar hablando de como si nosotros fuéramos mano de obra barata. Ya nosotros ya no somos mano de obra barata, ya nosotros somos mano de obra diestra y merecemos que nos paguen lo que, lo, lo que merece nuestro trabajo. También aquí para darle paso a este comentario de Robert Baldwin él dice que otra opción es en, en comenzar a bajarle los sueldos a, a los políticos. Eh, eso ya también es otra cosa, que la gente se, se también se lance a la calle a, a exigir eh, un, un sueldo mínimo justo. Así que... Un salario mínimo digno, por lo menos para todo el mundo, y que también ellos cobren lo digno, porque si no tienen mucha productividad... Y realmente no tiene mucha productividad. Entonces, vamos, vamos a hablar de productividad. Cuando yo digo hablar de productividad, es decir, cuánto tú generas por eso el salario que tú estás cobrando. No es mucho, pues mira, aquí ti te tienen que bajar tu salario. También a los altos gerenciales hay que bajarle los salarios, porque no están produciendo mucho. Quien está produciendo aquí son los trabajadores comunes y corrientes, los trabajadores que están abajo. Y esos hay que honrarlos con un mejor salario. 8.50 no, no da. 10 dólares, deberíamos de empezar a negociar desde ahí. Vamos a empezar a hacer esto como si fuera un debate. 10 dólares es lo mínimo que le deben de estar pagando a un trabajador en Puerto Rico para entonces generar las riquezas. Y después le puedes exigir productividad y le puedes exigir todas las destrezas que tú quieras y le puedes exigir lo que tú quieras, pero honrale, 10 dólares. Bueno, ya con eso cerramos con broche de oro. Sí, no sin sí, antes de agradecerles a tanto a Juan como a Marta por estar aquí junto a mí en esta hora y a las personas que se conectaron. Sí, buenas, noches, buenas noches. Bueno, buenas noches. Hasta la próxima. Bye.